Buenas, buenas queridos seguidores del Juego del Recuerdo Aquí estamos nuevamente en otro capítulo de Ninja Comando Estamos en el episodio número 3 de Ninja Comando Donde les voy a mostrar el nivel 5 y 6 de este grandioso juego de Zeppelin Games Hemos hecho ya 3 episodios con este Y el próximo sería el último donde les voy a mostrar el nivel 7 y 8 Pero ahora estamos en el nivel 5 y 6 de Ninja Comando Aquí para ustedes, Coeli en el Juego del Recuerdo Vamos rápidamente, yo les voy a ir contando cómo paso este juegazo entonces, primero que todo, nos vamos a ir rápido por aquí, por, la... por las. ¿Cómo se llaman? Por los pilares. No se preocupen, por ese enemigo no hace nada. Nos vamos a ir corriendo por acá arriba. Vamos para que ese guan dispare, saltamos. Saltamos rápidamente acá y aquí mantenemos hacia arriba porque hacemos doble salto y llegamos más lejos. Así evitamos a un que dispara. Ese corredor que sale acá arriba de nosotros, si sale acá arriba corriendo también al lado derecho, como ese que sale ahí, nos puede hacer problema Ya, ese guan va a disparar. Van a disparar los dos: uno por abajo, uno por arriba. Saltamos, corremos tranquilamente. Acá corremos, nos dejamos caer acá porque este guante acá va a disparar y saltamos. Al llegar a esta zona, esperamos un poco, nos relajamos aquí. Esperamos que estos dos enemigos se junten. Y podemos saltarlo o matarlo a los dos simultáneamente. En este caso, mate uno. Aquí nosotros, igual sería bueno que nos llevásemos eh, un arma. Sería bueno matar a un personaje o a algunos enemigos por acá. Al menos tener la estrella. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo más adelante voy a necesitar... Eh, Tener un arma Para pasar rápidamente eh, Por una zona donde lo, los enemigos Se solidifican rápido, entonces A mi criterio, creo que la mejor arma Para poder pasarla es, es la metralleta ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer yo Va a ser sacar la metralleta acá eh, Igual está complicado Creo que la cagueja, ¿eh? ver, pero... Bueno, acá de arriba también salen personajes espérense. Acá es más fácil Me paro aquí en la puntita Acá Ahí, ¿cachai? Vamos Ya Bueno, la cuestión es que hay que irse con la metralleta De alguna manera tenemos que sacar la metralleta Aquí en esta parte van a disparar, saltamos. Va a disparar nuevamente, saltamos. Aquí nos podemos relajar un rato. En mi caso no, me voy a relajar, voy a seguir corriendo. Esta es la parte donde yo les decía que los, los, los ninjas antes de que toquen el suelo se solidifican. Entonces, yo si saltar acá me matan, ¿cachai? Entonces, por eso me voy con la metralleta. Aquí muy rápido nomás, compadre. Voy a pasarla rápido. En estos pilares se dan siempre por arriba. Tranquilamente, no se preocupen, no pasa nada. Ups, aquí uno. Oh, ah, ya pensé que iban a salir más ninjas disparando. Vámonos rápidamente y ya tendríamos el nivel 5 terminado. No ha sido tan complicado. Nivel 6 puede que sea un poco más difícil. Pero vamos aquí al toque con el nivel 6 en ninja comando. Y aquí estando en el nivel 6, la primera parte, lo único que tienen que hacer es esquivar estos ninjas. No son tan difíciles, ni tampoco te, te van a matar porque se solidifican dentro de un par de rato. Igual me gustaría llevar un arma, pero no la voy a llevar. Voy a voy a ser un guerrero del juego, recuerdo. Y aquí hay que tener cuidado con estos guatones. Porque estos guatones como que algunos se vuelven en un momento men el menos esperado. Así que ya, no pueden por arriba. Fácil pasar esa parte. Por esta parte no vamos a ir siempre por arriba. Seguro de nosotros mismos. No debería pasar nada malo en este nivel. Nada malo, porque es muy fácil. Miren, no pasa nada. Lo único difícil de este nivel es que... Eh, tienes que saltar muy lejos en una parte Tienes que tienes que ser capaz de, de saltar espérense aquí viene la parte satánica Ya, aquí viene uno Ya, esta parte Ya, no era tan satánica la web Ya, aquí tienen que saltar en el borde, compadre Siempre en el borde Porque estas plataformas están muy lejanas unas de otras ¿Cachai? Vamos Ya, y ahora viene la parte más satánica del juego Al menos del nivel 6 Esperemos pasarla, que este one se tira, lo puedo matar Ya, ese one también dispara, lo puedo matar Seguimos avanzando, ya, ese one nos dejamos acá Nos vamos a componer acá Ya, y nos vamos a dedicar a matar a todos los buenos que caigan de acá, ¿eh? Ya, listo Como no cayeron más Avanzamos nomás Avanzamos rápidamente Y en esta zona Uh, al límite Vamos rápido, compadre, corre, corre, corre ¡No! ¡Oh, weón! ¡Buena! ¡Excelente, vamos! Nivel 7, o sea, nivel 6 superado, hemos pasado al nivel 7 de Ninja Comando Espero que les haya gustado cómo pasamos rápidamente eh, los niveles 5 y 6 Bueno, al final del nivel 6 tuve como un problema de haber seguido corriendo Pero como que me quedé pensando, no sé por qué Pero dentro de todo lo demás, esos son los niveles 5 y 6 de Ninja Comando cómo se deben pasar. Espero que les haya gustado este pequeño review, esta pequeña pasada pincelada a niveles 5 y 6 de Ninja Comando y esperamos vernos en el nivel 7 y 8, que serían los últimos dos niveles de nuestro grandioso juego. Nos vemos estimados, cuídense y no dejen de ver el juego recuerdo. Que estén bien.